Estamos muy contentos. Eh, estos microemprendimientos son un aporte semilla para 14 emprendedores de la localidad de Viedma eh, que implica justamente respaldar a través de una política pública del Estado provincial a emprendedores para que puedan mejorar su economía familiar y también las economías regionales. Hice un proyecto, eh, se lo presenté a la municipalidad como para que me puedan dar eh, una ayuda económicamente para en sí comprar las herramientas y poder seguir ejerciendo mi labor, mi servicio de jardinería El buen I y también eh, la idea, también como familia, hacer eh, una cooperativa, una cooperativa eh, de mantenimiento de, de parquización y mantenimiento de, de, de, de aula y de esas cosas, que eso ya lo requiere más mi esposa. Pero en sí, eh, agradecido primeramente con Dios por todo lo que eh, vamos logrando de a paso a paso, esto sabemos que es de, de a poquito y sabemos que lleva mucha constancia, eh, creemos que seguimos avanzando y con el objetivo de, de poder armar la cooperativa para seguir ejerciendo mi trabajo y brindarle un servicio más a, a la comunidad de Biedma es lo fundamental porque a veces uno eh, económicamente le cuesta salir y, y tenemos el apoyo de, de, del estado, del municipio que, que pueden contar con nosotros y que, ellos, y que ellos también cuenten con nosotros que lo que pedimos es para el, el trabajo y llegar, como decía hoy eh, Pesati eh, para llevar el pan a, a la casa.